Ya vamos a partir, voy a empezar a grabar. Sí. Hola a todos. Buenas tardes aquí en este lado del mundo. Buenos días en, en, en, en otras zonas. Eh, quizás buenas noches en, en, en algunas otras zonas. Estoy muy, muy contenta eh, porque hoy tenemos la primera de dos. Esta es la lexicógrafa que se va a repetir plato, pero ustedes saben que es por razones obvias, es por razones obvias, ¿no? y no quiero exagerar, no quiero exagerar diciendo que, que, que es la, la, la gran... La, la gran revolucionaria, así te llamo siempre concha, la gran revolucionaria en la lexicografía didáctica. Obviamente que me vas a decir que exagero, pero ya sabes que los latinos exageramos, pero no estoy exagerando. Entonces, claro, lo que nos convoca hoy justamente es la lexicografía didáctica con ella, ¿no? la que cambió. El paradigma. Eh, también hubo otros lexicógrafos que, que, que lo hicieron, ¿no? que, que, que estuvieron ahí trabajando en pos de, de la mejora, de la enmienda, de la perfectibilidad de la lexicografía didáctica. Así que, Concha querida... Eh, gran cerebro en, en su momento del, del grupo lexicográfico de la editorial SM que ha salido muchísimo eh, aquí en reflexiones ¿no? y, en, y en anhelos eh, y hoy por hoy eh, está en la Universidad Complutense ¿no? eh, y nada, eh, no quiero de alguna manera eh, retrasarme más porque lo que deseo es que eh, empiezas ahí a compartir tu saber. <risas> a ver, Así pues vamos a partimos. ¿Todo ok? Excelente. Sí. Fenomenal. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Sole. Si sí quieres exagerada, sí, yo siempre digo que no soy cerebro de nada, que fui, fui la cara visible de un grupo de lexicografía muy buena. Eh, muy bueno que, que se formó, pero bueno, te agradezco las palabras y te agradezco sobre todo la invitación de, de estar aquí hoy. Además he visto muy por encima que hay gente conocida y que sabe mucho de esto entre el público, así que estoy un poquito eh, asustada. Intentaré, intentaré hacerlo lo mejor posible. A ver, la idea de esta, de esta charla hoy eh, es plantear eh, sobre todo preguntas al, a los asistentes porque eh, uno de los aprendizajes que hemos tenido nosotros al, a, en la lexicografía ha sido que, fíjense y no se lo van a creer quizá, ante una cuestión eh, lexicográfica por resolver, va a haber tantas respuestas válidas y buenas como lexicógrafos válidos y buenos allá adelante que la aborden. Entonces no vengo aquí a plantear ninguna solución, no vengo aquí a plantear ninguna receta, Simplemente voy a intentar plantear una serie de dudas, si el ordenador me deja, porque, a ver, no me deja pasar, bueno, así sí, eh, va a ser un poquito complicado, pero intentaremos no pasarnos de más las diapositivas. En el fondo, la pregunta primera de la que querríamos partir es la siguiente, cuando hablamos de lexicografía didáctica, ¿de qué estamos hablando? ¿De diccionarios didácticos o de Usos didácticos de cualquier diccionario. Esa es, es la pregunta del millón. Esa es la pregunta eh, que muchas veces no sabemos discernir o separar. Y la respuesta que demos a esta cuestión va a eh, determinar el enfoque que demos a la teoría sobre la lexicografía didáctica. Vaya por delante que yo pienso eh, que hay que hablar de diccionarios didácticos. Ya les adelanto también que la, la, la definición de diccionario didáctico desde nuestro punto de vista es que es diccionario didáctico aquel que se adecua a las necesidades del que lo usa y da respuestas a las preguntas que el usuario tiene. Así de sencillo, luego profundizaremos más en esto. Pero también es verdad por experiencia que en diccionarios didácticos eh, cuando hablamos de diccionarios para aprendientes de un idioma o de diccionarios para eh, gente que quiere conocer más sobre su propia lengua eh, es muy importante el papel que los docentes le damos en el aula al diccionario por eso, eh, aunque sean dos cuestiones distintas es verdad que han ido íntimamente o han estado íntimamente relacionadas porque un buen diccionario aunque no esté planteado de forma didáctica sí puede ser utilizado de forma didáctica en clase si el profesor tiene claro eh, cuáles son las características de ese diccionario y qué eh, ventajas le puede aportar a los alumnos usarlo de determinada manera y no de otra. Eh, las preguntas primeras que van a guiar o las básicas que van a guiar esta exposición son las siguientes, pero qué narices, con perdón, es un diccionario, para qué sirve, cómo se usa y cómo se elige. ¿Qué es un diccionario? Vaya pregunta, ¿eh? anda que falta volar para llegar a responderlo. Pues un diccionario era, fue, un libro que pesaba mucho, que estaba en papel y por orden alfabético. Digo era o fue, pero es verdad que en el mundo del aula y sobre todo en primaria, el diccionario sigue siendo un libro que intentamos los editores que no pese tanto, sigue utilizándose en papel y sigue utilizándose como una herramienta que te va a enseñar el orden alfabético y la búsqueda por orden alfabético. Es verdad que esta definición eh, fue superada por el FEDERROM, que ya a ustedes les sonará también a prehistórico, luego fue superada por no la dependencia de un soporte físico, que eran los recursos en línea, porque yo accedo a un diccionario que está en línea, lo abro y lo tengo en, en, en mi ventanita del ordenador minimizado, pero es verdad, que ahora mismo los diccionarios suelen ser eh, herramientas utilizadas en aplicaciones móviles en las que no hay que abrir siquiera una ventana, sino que ponemos o, o, o escribimos la duda y la duda se nos resuelve. Por tanto, un diccionario hoy yo creo que es más, voy a minimizarme esto, los participantes, vale, eh, es eh, la mezcla de dos conceptos. Uno, la invisibilidad. Les he puesto aquí un pantallazo, un pantallazo de Word donde de forma invisible por debajo están subyacendo eh, los sinónimos, eh, en este caso era de la propia palabra, invisibles, eh, y fíjense, fíjense, si hablamos de lexicografía didáctica, las posibilidades que tiene integrar los diccionarios como invisibles en los libros de texto virtuales. Me explico. Yo tengo en pantalla en mi plataforma abierto un libro de ciencias sociales en el que se habla de la, no sé, malaquita, y tengo la posibilidad de, igual que en Word, pinchar en la palabra malaquita y que esa palabra malaquita me sea o, definida o me sea traducida a otro idioma si estoy en un eh, contexto de enseñanza bilingüe. Entonces, piensen en el futuro, el futuro que se plantea si la integración de los diccionarios es eh, corriendo por debajo de... Eh, los libros de texto virtuales, por ejemplo. Y luego, por supuesto, piensen también en, en la vida real y piensen también en los alumnos. Si a, su, ustedes a sus alumnos les dicen que acudan con un diccionario a clase, eh, difícilmente les llevarán un diccionario en papel. Eh, piensen que ya es posible, yo aquí he hecho otro pantallazo de una foto, tirar de aplicaciones gratuitas que en los móviles, en los celulares, nos permiten a partir de la cámara fotográfica, no solo traducir de un idioma a otro, sino que previamente hay aplicaciones, insisto, gratuitas que nos permiten transliterar. Es decir, si yo estoy de viaje en un país con un alfabeto distinto del latino, yo puedo con mi móvil hacer una fotografía a un menú de una carta, de un restaurante, ese, eh, esa aplicación me translitera ese alfabeto distinto al mío y después me lo traduce a la lengua que quiera. Todo esto es lexicografía. Y sin embargo es una lexicografía muy distinta de esos libros que pesaban mucho. Por tanto, ¿qué es un diccionario? Yo creo que todo lo que les he contado son diccionarios. Lo que habrá que ver es cuál utilizamos en el aula o cuál utilizan eh, los alumnos. Segunda pregunta, ya ven que la primera la he dejado sin, sin contestar. ¿Para qué sirve? La manera tradicional de abordar esto es que sirve para dos cuestiones fundamentales. Uno, para aprender lengua y dos, para aprender a pensar. Mira, ¿Qué tonterías dice la profesora Maldonada. ¿Qué es esto? Maldonado? ¿Qué es esto de aprender a pensar? Pues aprender lengua es importante, aprender el uso correcto de la lengua, aprender la precisión léxica es importante, pero desde luego si estamos en un entorno educativo mucho más importante o igual de importante, al menos me parece a mí, enseñar a nuestros alumnos a pensar. ¿Qué quiere decir esto de aprender a pensar? Tradicionalmente o de aprender lengua, vamos a empezar por el aprender lengua. En primaria, el diccionario se ha usado tradicionalmente para aprender significados desconocidos y para resolver dudas de ortografía normalmente. Este es el enfoque tradicional. Mientras que en secundaria, como los profesores de secundaria ya somos más especialistas, además de ortografía y significados, eh, les decíamos a los alumnos que es muy importante eh, acudir al diccionario Ahora, por ejemplo, eh, saber eh, si estamos siendo laístas o leístas y para saber si eh, un verbo eh, tiene puesto eso de v.tr, verbo transitivo, nosotros sabremos que hay que sustituir el eh, complemento directo por lo en lugar de por le. O sea, lo mato en lugar de le mato. Eh, no sé en sus países, en España esto es estándar, yo lo cuento un poco con tono de caricatura, pero es lo estándar que tenemos en primaria y en secundaria. El sumum de la revolución lexicográfica, como decía Sole antes, la profesora eh, Chávez, eh, es enseñar a los alumnos a preguntar desde otra perspectiva. Tengo aquí eh, cinco ejemplos muy tontos. Eh, yo puedo explicar a mis alumnos en primaria la morfología. Y puedo explicarles el género masculino y el género femenino. Puedo explicarles que hay sustantivos heterónimos, que hay sustantivos con género flexivo. Pero eh, si yo les pregunto la, si la caballa es la hembra del caballo, la caballa es un tipo de, de pez eh, comestible, lo que les estoy enseñando es que el masculino y el femenino no tienen por qué ser siempre o coincidir siempre con la forma flexiva. Si yo les eh, hablo de eh, si existen gatos que no maullen, sino que chirríen, ¿m? lo que les estoy hablando es de la diferencia o les estoy haciendo pensar sobre la polisemia y su diferencia con la homonimia. Nos hemos empeñado muchos, muchas veces, muchos años, muchos cursos, en muchos libros de texto, en explicarles a nuestros alumnos que eh, polisemia y homonimia son distintos. La polisemia es una palabra que amplía significados, mientras que la homonimia son palabras distintas que coinciden en la forma. Como un alumno de 12 años, de 8, de 16 o como yo misma con 59, si no tengo eh, conocimientos de historia del español, puedo saber si el gato de arreglar la rueda del coche cuando ha pinchado es una eh, cuestión de acepción polisémica de la palabra gato o es un caso de homonimia. Eh, la pregunta queda planteada. Si les hacemos pensar a nuestros alumnos sobre si los leones bucean o no, pues unos empezarán a pensar de África, si en África hay leones, pues en África no hay, no hay posibilidad de bucear. Pero en el fondo lo que les estamos introduciendo aquí es el, eh, la cuestión de las eh, locuciones, en este caso sustantivas. Un león marino no es un león que vive en el Mediterráneo, sino que es un animal distinto. Eh, hablando otra vez de morfología, pues la morfología que más les gusta a nuestros alumnos, sobre todo por la parte creativa que tienen, es la morfología derivativa. Hay que enseñarles a reflexionar y, y, y enseñarles que aunque el sistema de la lengua permite que las mujeres que eh, prevén cosas puedan ser eh, mujeres que previsan la norma y la tradición histórica de la lengua, dicen que esto eh, no es posible. Y eh, bueno. Pues si les queremos enseñar a reflexionar sobre el registro de uso, yo no sé en sus países, pero una mujer preñada en, en España suena muy a popular y antiguo porque eh, se preñan las hembras de los animales mientras que las mujeres quedamos embarazadas. En secundaria, volvemos a ese profesor especialista que no es generalista sino que estudió lengua española y por eso luego hizo una adaptación pedagógica y ahora está dando clase en secundaria a niños de 12 a 16 años. Los profesores en secundaria eh, eh, usan el diccionario como solucionario de cuestiones para aprender o enseñar lengua. Entonces, hay muchos ejercicios publicados sobre ortografía, sobre pronunciación. Eh, ¿Se dice se adecua o se adecua? Pues la pronunciación aquí va relacionada con la ortografía. Ejercicios de morfología, de género, de concordancia, de sintaxis. En fin, esto es el estándar en eh, España. ¿Por qué insisto yo en que además de esto, que yo creo que en todos los países, en todas las enseñanzas regladas de enseñanza del español, eh, en todos los cursos se trabaja así? porque los diccionarios también enseñan a pensar. Yo lo siento, he trabajado muchísimos años en lexicografía didáctica, he dado muchísimos talleres, he impartido talleres de formación a docentes y de verdad creo que un diccionario ayuda a construir un mundo mejor. Porque cuando te inventas un ejemplo eh, no, no, no tienes por qué eh, para ejemplificar, yo qué sé, aplaudir, pues es conveniente que el ejemplo no sea el público aplaudió al conferenciante y es bueno introducir el público aplaudió a la conferenciante. O si estás ejemplificando bisturí y no piensas mucho, y te dejas llevar por la tradición, eh, dirás que el cirujano pidió el bisturí a la enfermera. Pero si fuerzas eh, tu forma de pensar y tus eh, ejemplos, pues pondrás que la neurocirujana pidió el bisturí a su ayudante. Por tanto, con los diccionarios podemos transmitir determinada visión del mundo y desde luego algo está claro, y es que los diccionarios van unidos con la educación. En el español de España una relación de compromiso es una expresión ambigua. Puede ser una relación de compromiso firme para hacer algo, o puede ser una relación que se hace para aparentar pero que no es una relación seria. Aquí estamos hablando de una relación de compromiso serio. Eh, saben ustedes la anécdota, yo la cuento siempre porque me impresionó cuando la conocí: de que el ministro de propaganda del Tercer Reich, cuando invadió Polonia, lo primero, lo primero y, y, y la medida eh, de propaganda política en la que más creyó, y así lo dejó escrito, fue eh, la elaboración de un diccionario para aprender alemán. Decía que si en el diccionario se transmitía la visión del mundo que quería transmitir el Tercer Reich, los niños polacos que aprendiesen alemán con ese diccionario serían. Eh, ciudadanos y miembros, eh, eh, a ver, no me sale la palabra, pero sería, serían eh, parte del tercer RAID comprometida. En el fondo, todo uso lingüístico refleja una realidad, cualquier diccionario describe los usos lingüísticos, por lo tanto, cualquier diccionario describe la realidad. Si somos lexicógrafos y si queremos eh, redactar y elaborar diccionarios, ojo, Ojo y cuidado con la visión del mundo que transmitimos, porque la inconsciente a veces transmite unos valores que nos harían temblar. Tengo aquí palabras, bueno, cualquier relación de sexo, de política, pues piensen en determinados países cómo se define capitalismo o al revés, en determinados países cómo se define eh, comunismo. En fin, en un diccionario se transmite una visión del mundo. Tercera pregunta, que estructura esta exposición y cómo se usa el diccionario, sea didáctico o no? Eh, pues en primaria se trabaja hasta la saciedad, hasta que salga sin pensar el orden alfabético, las convenciones lexicográficas y en el fondo cómo es mi diccionario. Un buen docente en primaria, si trabaja con sus alumnos, tiene que enseñarles que hay muchos tipos de convención lexicográfica. Que hay muchas formas de ofrecer la información, con abreviaturas, eh, sin abreviaturas, eh, con acepciones numeradas, sin acepciones numeradas, con sinónimos, con antónimos. Entonces, es importante que el orden alfabético que se da, por supuesto, se domine, o fue importante cuando se consultaban los diccionarios en papel, pero eh, es más importante, aun que antes de buscar eh, significados o cómo se escribe determinada palabra, sepan conocer el porqué de su diccionario. Nuestra experiencia en lexicografía didáctica fue que los diccionarios de iniciación no llevaban un prólogo, llevaban unas viñetas ilustradas en las que al niño de 8 años se le explicaba qué tipo de información iba a encontrar en el diccionario. ¿Eh? En secundaria, ¿qué hay que asumir? Pues la realidad del usuario, que es un usuario que va a hacer el mínimo esfuerzo eh, por averiguar algo ajeno a lo que se le está planteando en eh, la pregunta de los deberes o de las tareas que tiene que hacer para casa. Entonces, ¿qué es importante o qué se ha considerado importante tradicionalmente? Eh, buscar significados y manejar el orden alfabético. Yo insisto, en primaria es importante explicar al alumnado que cada diccionario tiene unas características y en secundaria es importante explicar al alumnado que el diccionario le va a ofrecer la información eh, oportuna si se sabe preguntar de manera oportuna. A ver, eso es. Para este cómo se usa, para este apartado, vamos a pasar por cinco puntos que yo sí que creo que son importantes como eh, ilustrativos de lo que quiero exponer. Lo primero, ¿cómo se usa el diccionario? Pues de muy distinta manera según cuál sea el criterio de autoridad que tenemos ante dicho diccionario. Un ejemplo, se suele decir que eh, la autoridad máxima en lengua española es la academia del país correspondiente y se suele decir que el diccionario de la lengua española, el DLE, eh, es el diccionario per se sobre lengua española. A un niño de 8 años, a un estudiante extranjero de español o a un alumno de secundaria de 13 años, esta definición que están ustedes viendo no le dice nada porque esta definición que es de la palabra arándano, la mermelada de arándano o el arándano como fruto, eh, es una definición muy buena desde el punto de vista botánico, pero es una definición muy mala desde el punto de vista de lo que necesita un alumno de primaria, por ejemplo, en español. Segundo punto eh, que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo abordamos el uso de un diccionario, pues vamos, vamos a asumir la realidad, los teóricos y los pobres sufridores eh, alumnos que tenemos en clase. Un usuario, sea el alumno que tenemos en clase o nosotros cuando acudimos al diccionario, lo que quiere es la obtención rápida de la solución de una duda, sea una duda de ortografía, sea una duda de significado, sea una traducción. Queremos resoluciones rápidas de dudas y insisto en lo de rápido, porque cuando estamos en papel, recuerden lo tedioso y lo frustrante que era entrar por, eh, pues es una palabra malsonante, pero es un ejemplo muy claro, entrábamos por puta, nos mandaban a prostituta, de prostituta nos mandaban a ramera y de ramera volvíamos a prostituta. Eh, y en, en la cuestión digital, la obtención rápida de la información quiere decir que según entro, el ordenador no esté colgado 15 minutos buscando. Y sin, embargo, y sin embargo, parece que los teóricos, los que proponemos usos didácticos del diccionario en clase, insistimos en que lo importante no es la resolución rápida de la duda, sino aprovechar que ya que el alumno está trabajando con la lengua, realice unos ejercicios para eh, dominar el uso del diccionario. Les pongo el típico ejemplo que yo creo que todos hemos sufrido de, de estudiantes. Estabas tú leyendo una novela tan contenta y sabías que al final había que hacer un ejercicio. Bueno, eso ya te fastidiaba el placer de la lectura, pero es que lo que más te fastidiaba era que cuando habías acabado la novela, uno de los ejercicios era, subraya cinco palabras que no hayas entendido, cópialas en el cuaderno, busca la definición en el diccionario, copia la definición en el cuaderno y haz un ejemplo con cada una de ellas. Esa realización de ejercicios eh, descontextualizados eh, para usar el diccionario no fomentaban el uso del diccionario y quitaban el placer de la lectura. Entonces vamos a intentar vamos a intentar que teóricos eh, de la didáctica y que eh, usuarios utilizando el diccionario coincidamos en intereses porque si no vamos a tener un serio problema. Esto está relacionado con el tercer punto y es cuando hay que usar el diccionario. Yo no sé en sus claustros, pero ¿cuándo hay que usar el diccionario y cuándo hay que suspender a un alumno porque escribe mal o escribe con faltas de ortografía? solo en clase de lengua? O de inglés, o de francés, o de la lengua que sea, o también en otras asignaturas. ¿Les suena esta polémica? ¿Por qué el profesor de matemáticas va a tener que corregir la forma de escribir? Si el problema está bien, ¿qué más da que haya escrito burro con V? Esto es otra, eh, otro ejemplo de cómo eh, la teoría de la didáctica muchas veces está muy alejada del sentir de los españoles. Se ve muy claro esto en la polémica sobre si cuando yo estoy estudiando una segunda lengua tengo que acudir a un diccionario monolingüe o un bilingüe. La teoría y los grandes teóricos dicen monolingües porque así se practica la lectura y la contextualización. Monolingües, si estamos los hispanohablantes aprendiendo portugués, italiano o francés, si estamos aprendiendo chino o árabe, un diccionario monolingüe no nos aporta nada más que frustración, mientras que un diccionario bilingüe nos va a permitir avanzar muy rápido al principio. Y esto se ve tanto en los destinatarios, ¿eh? Eh, los intereses de las editoriales, ahora veremos algunos ejemplos, no coinciden con los intereses eh, didácticos, y se ve también con esa no sé si es polémica o esa confrontación que hay ahora mismo. Eh, se lo he puesto aquí cuando, Sole, cuando muevo el cursor, ¿se ve que lo muevo? Dímelo, porque... Sí, porque sí, sí, sí, me... vale, gracias. Se lo he puesto aquí en, en español y en, en inglés, porque no sé si en sus países está ahora mismo eh, esta, esta confrontación de enfoques, pero eh, la enseñanza de los idiomas extranjeros. Puede ser una enseñanza basada en el aprendizaje de contenidos en lenguas extranjeras, es decir, los estudiantes en España que van a un colegio bilingüe no estudian ciencia, estudian science, no estudian, eh, eh, yo que sé, me parece que la otra es arts and crafts, eh, sino que lo estudian en eh, la segunda lengua. Mientras que hay un enfoque de, no, no, yo quiero aprender inglés en mi asignatura de inglés, no en mi asignatura de música, sino en mi asignatura de inglés o en mi asignatura de español como lengua extranjera. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Les decía que los intereses de las editoriales no coinciden muchas veces con los intereses de los, eh, de los usuarios. Son ejemplos reales lo que les pongo. Si esto es un diccionario bilingüe, español, inglés, ¿para qué narices? me lo dan a mí, que soy española, la transcripción fonética del español, como ven aquí en adoptar, o para qué me explican a mí lo que es el flamenco. Estos diccionarios bilingües eran diccionarios que se hacían tanto para enseñar, por ejemplo, inglés a los hispanohablantes, como para enseñar español a los eh, anglohablantes. Era un dos por uno desde el punto de vista editorial. Un mismo diccionario lo vendo en dos mercados. Hoy se ha demostrado, por eso tienen aquí marcada el aspa, eh, que esto no funciona. Sin embargo, un enfoque de, en este caso el ejemplo es de inglés, inglés pensado como segunda lengua para estudiantes españoles que intentamos aprender inglés, tendrá una incidencia en los errores comunes de los hispanohablantes. Pues eh, Todos los hispanohablantes decimos que people is hasta que no se nos graba a fuego que, que People es un nombre contable. O, eh, a ver, aquí este, eh, por ejemplo, eh, los distintos regímenes preposicionales que tienen los verbos, se pone especial interés en uno o en otro. Los falsos amigos, un diccionario que tiene en la cabeza que el usuario está aprendiendo una segunda lengua va a hacer énfasis en, en los falsos amigos siempre porque son los errores típicos que cometemos. Y aquí tienen un ejemplo de lo que es el enfoque CLIL. Yo estudié inglés desde niña y jamás, jamás, jamás me aprendí el, eh, por ejemplo, <ríe> como os decía, el músculo trapecio en inglés, mientras que estas palabras hoy son en España eh, necesarias en el léxico básico que aprendes de inglés ya desde primaria. Ese enfoque de enseño ciencias en inglés porque estoy en un centro bilingüe, miren en secundaria. Es el mismo planteamiento, pero con un mayor eh, énfasis o precisión léxica. Aquí tienen algunos ejemplos más. Pues yo de pequeña no sabía decir pistilo en inglés, ni estratosfera, ni ovíparo. Sin embargo, este diccionario está pensado para niños a partir de 8 años. Y miren cómo tiene estos términos eh, gergales de otras asignaturas. Y por supuesto, eh, se incluyen ilustraciones que favorecen ese enfoque eh, CLIL o ese enfoque AIT. ¿No? Por tanto, ¿el uso de un diccionario en una lengua dada es un uso exclusivo de la asignatura o es un uso que se debe generalizar? Otra pregunta que les dejo abierta. Bueno, aquí un ejemplo de cómo las ilustraciones, cuando eh, agrupan campos semánticos, pues son más fáciles de, de aprender en un enfoque como segunda lengua, ¿eh? no como enfoque AIT. Bueno, y aquí otro enfoque, como son la lengua, pues cualquier español e hispanohablante necesita eh, una explicación muy detallada de la excelencia entre y Cuarto punto del cómo se usa. Aquí estamos gente de muy distintos países y el español es el español, no de España, es el español en el mundo. Pues, ¿cómo se llama esto? Pues se llama así y muchas formas eh, más que no he recogido aquí. Es importante cuando eh, estamos elaborando un diccionario de español, por ejemplo, que sepa, o un diccionario bilingüe de inglés-español, que sepamos que si estamos dirigiéndonos a los chilenos, la traducción de car no puede ser coche. Y que si estamos eh, dirigiéndonos a los cubanos, eh, la traducción no, o de, de, de paja no puede ser paja o pajita, sino que debería ser absorbente. Aquí tienen muchos ejemplos. Pues eso. Eh, eh, un automóvil de estar talado, yo creo que todas las, las lenguas tenemos, eh, las lenguas urbanitas tenemos forma de nombrarlo. En, en, en España diríamos una tartana, diríamos un cacharro. En Panamá me, me llamó mucho la atención la palabra cacharpa. Aquí tienen otro ejemplo. Eh, yo no sé cómo llaman ustedes a esto, a ver que no sale el curso, se me ha perdido el curso. Ahora, cómo llaman ustedes a esta fruta ni cómo llaman a este calor, a este color. Pero en Cuba eh, el melón, que en España es otra fruta muy distinta, es la sandía nuestra y carmelita en España es solamente el, el que pertenece a una orden religiosa y no es un color. Bueno, Puerto Rico, que además he visto a María José por ahí, eh, en un diccionario escolar, si lo elaboras para Puerto Rico, no tiene ningún sentido que dejemos la, el gazpacho, la paella, las migas y la ensalada rusa, que son comidas típicas españolas. Y sí tiene sentido que estén estas cuatro eh, comidas. Como no tiene sentido que el salmorejo esté definido como el nuestro, el andaluz, sino que debería estar definido como, como la, la gastronomía propia de Puerto Rico eh, dice. Lo mismo con las locuciones, recuerdan lo de los leones marinos, pues las locuciones es que son, son muy necesarias de aprender y, y de explicar en primaria y en secundaria. O sea, Aquí hay algunos ejemplos de comparativa o de contrastiva entre Puerto Rico y España. Eh, ¿Voy muy deprisa pasando las pantallas o voy bien? No, a ver, no solo leo cualquiera de ustedes. ¿Voy Pero bien? No perfecto, sí. Da tiempo a leer? Bueno, pues diccionario de Puerto Rico. Chile, Chile, ¿cómo no iba a estar aquí? En España el mote es el apodo, el sobrenombre. A mí me llamaban platanito de pequeña porque tenían, decía, cuerpo de plátano, todos tenemos nuestro mote y los profesores ya ni les cuento. El mote en Chile es mucho más que el apodo, o el sobrenombre. Un diccionario escolar en Chile tiene que ser un diccionario que recoja los términos de uso del español de Chile. No, un diccionario escolar no es un diccionario pequeño, barato y que vendemos de importación desde otro país porque en España o en México ya están desactualizados. Entonces, hay que reivindicar la lexicografía escolar como lexicografía didáctica y yo creo que no solo como didáctica, sino como lexicografía que describe el uso propio de la lengua de cada zona. Más ejemplos, a ver, me pongo aquí a enfatizar y, y no. extranjerismos. En España este mouse es un anglicismo snob, es un anglicismo innecesario, todos hablamos del ratón, sea alámbrico, inalámbrico o con pero es verdad que en Chile, mouse es un anglicismo que no tiene ninguna connotación de innecesariedad, sino que es un anglicismo de uso. La separación silábica, pues yo creo, fíjense, muchas veces, es aquí lo que he marcado en, en Pegüén, muchas veces la separación silábica eh, es necesaria para aprender a acentuar y no es necesaria en la palabra tenedor, que yo creo que cualquier hablante nativo de español sabe se diferenciar te-ne-dor. Eh, pero en aquellas palabras que tienen diptongos o hiatos, uf, pero si muchas veces los adultos no sabemos explicar la tilde de la i en línea. Yo pongo a mis alumnos universitarios eh, a palmear las sílabas en la palabra línea y les digo yo que año tras año me hacen línea. Y cuando yo les pregunto, ¿entonces por qué hay una tilde en la i? ¿Ah? Vamos a ver, si han dado ustedes dos palmadas, es una palabra grave porque hay una tilde en la i. Ah, ¿Eh? Alguno, alguno a veces, dice, ah, no, pero es que ella son siempre ya. En fin, a lo que voy. Lexicografía didáctica es atender las necesidades del usuario. El usuario eh, eh, en primaria y en secundaria necesita explicación y ayuda con los hiatos y los diptongos, al menos en España. ¿Eh? Notas de pronunciación, porque eh, haremos el ridículo de si leemos bullying ¿eh? o bullying. Y aquí les quería poner, a ver si funciona en el fondo. A ver, Maldonado, si funciona. No va a funcionar, ¿sí? Mira, va a funcionar, pero vas a tener que dejar de compartir pantalla con esto, volver a tu. A no, tu no. ¿No están viendo básico no. en pantalla? No, porque. Vaya, mira, por Dios. Deja, deja de compartir y vas a volver Ay, a. Dejo de compartir, ya, ya he dejado de compartir. ¿Y claro. ahora qué hago? Vuelve a compartir pantalla y vas a ver. Ah, vale. Y ahí va a aparecer vale, vale, vale. La, eh, la nueva. La nueva. Esto es. Ahí. ahí está, ¿no? Sí. Vale, yo les iba a poner aquí un ejemplo. En el fondo con estos usos. A ver, acceso a usuarios. A ver, un segundito. Vamos a ver. Miren, eh, lo de menos es el diccionario en el que estemos. Eh, lo que yo les quería enseñar aquí es, eh, les planteaba yo al principio la, la, la polémica o la duda sobre qué es la lexicografía didáctica. Eh, lexico, diccionarios didácticos o un uso didáctico de cualquier diccionario. Yo les he dicho que creo firmemente en los diccionarios didácticos, entendiendo por didáctico el que se adecua a las necesidades del usuario. Y hemos visto ya varios ejemplos, no es lo mismo un diccionario para ocho años un eh, hablante nativo que para un hablante nativo de 12 No es lo mismo un diccionario para eh, segunda lengua, eh, enseñanza de segunda lengua con diccionario para enseñanza de segunda lengua dentro de un método AICLE, No es lo mismo, fíjense, un diccionario, fíjense, un diccionario. se me está ocurriendo ahora de latín didáctico. ¿Será que el diccionario que no diga que la palabra... Eh, X se traduce como Júpiter sino que explique todo lo que ahora está tan de moda de la interculturalidad que en este caso no es interculturalidad sino explicación cultural de quién fue Júpiter cuáles fueron sus atributos de qué era Dios, eh, si era un héroe, si tenía hijos porque eso es lo que nos va a permitir en el contexto de la traducción del latín eh, poder dar con la traducción adecuada y por lo tanto estaremos siendo didácticos yo lo que les quería enseñar era esto es una forma de hacerlo, hay muchas otras, ya saben, tantas buenas como diccionarios, como lexicógrafos buenos hayas. Nosotros lo que hicimos fue, para los diccionarios, crear unas actividades digitales, eh, un banco de actividades al que se puede entrar por muchas ventanas distintas. Esas ventanas pueden ser por nivel, en este caso se podía entrar según el curso. ¿Lo ven? Se podía entrar también por las competencias básicas. No tanto las asignaturas como las competencias para desarrollar la comunicación lingüística, para repasar las matemáticas. Entonces, para repasar las matemáticas, pues aquí hay una serie de actividades cuyo solución, cuya solución está en el diccionario. O sea, el diccionario es el solucionario. Yo no lo sé, porque esto hace mucho que no miro. Pero miren, las medidas de longitud. Lo van viendo, consulta tu diccionario y dice las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Un metro tiene 10 de Vamos a hacerlo verdadero, ala, seguimos, un centímetro tiene, falso, estoy haciéndolo sin pensar, verdadero, falso, una sí y una no, y verdadero, y ahora le digo, corregir, ¿quieres corregir la actividad? Sí, has afectado 3 de cinco, vaya, vamos a ver las respuestas, esta he fallado, ¿lo ven? Pues no me interesa tanto la actividad en sí como el hecho de que estamos ofreciendo al usuario y al profesor un banco con Casi 500 actividades en las que pueden o trabajar las matemáticas o trabajar arte, cultura, yo que sé, los mitos. Estamos en, en, en tercero de primaria. Algunos de los personajes más famosos de los mitos. Pues el ciclo pechaba fuego por la boca, por va a ser que no, pero bueno, ¿lo ven? Entonces, eh, a este banco de datos, porque son las mismas 500 actividades, se puede entrar desde cómo aprender el diccionario a usarlo. Recuerden que es la primera enseñanza que se hace en primaria. Miles, bueno, miles, no, soy muy exagerada hablando, actividades para trabajar el orden alfabético, actividades para buscar las palabras, cómo se busca un verbo. ¿Cómo busca un niño de ocho años el verbo fui en pasado? ¿Es el verbo ser? ¿Es el verbo ir? ¿Mm? Miren otra base de datos de gramática: pues, cómo trabajar masculino y femenino, cómo trabajar la composición, las palabras derivadas, la conjugación verbal, ¿lo ven? Otra entrada que es trabajo de ortografía y otra de glosarios. ¿Qué es esto de los glosarios? Por asignaturas concretas del ciclo en el que están. Sí, a ver, dejo de compartir, vuelvo a compartir, pero ahora lo que quiero es compartir por dónde estaban. ¿Se ve ya? ¿Dónde estábamos? Sí. sí. Gracias, Soli. Bueno, eh, en el fondo, ¿cómo se usa? Pues úsenlo como quieran, úsenlo como necesite eh, cada alumno, pero el profesor de matemáticas lo va a usar de una forma muy distinta al profesor de lengua materna o al profesor de segunda lengua o al profesor que en el centro de primaria está sustituyendo a un maestro que se ha puesto malo y hay que estar allí para que los niños no se suban por las mesas. Hay muchas actividades que hacer de juego, lúdicas, donde el diccionario eh, mismo ofrece el juego y la solución. Es decir, no es más carga para el docente. Y bueno, por último, cómo no hablar de esto, ¿cómo se usa el diccionario? Pues depende de si es en papel o depende de si es en por soporte digital. Yo quiero darles pie a ustedes para las, las preguntas, eh, pero para que me cuenten cómo está la situación en, en sus países... Pero en el fondo, si el diccionario es en papel, tenemos abreviaturas, eh, tenemos eh, sustitución del lema por la virgulilla para evitar espacio. Hay que ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Hay que ahorrar muchísimas matrices y eso hace que abunden las remisiones, que abunden, que sea un, un, una comunicación eh, poco um, fácil para el alumno pequeño, el alumno de primaria. El aspecto físico de la obra, pues lo mismo, o sea, por, si tenemos que concentrar matices, todos sabemos que en tres columnas de texto cada mucho más que en dos columnas de texto, pues a veces hay diccionarios escolares de, yo los he visto de cinco columnas, ¿eh? en cuerpo cinco, un cuerpo de letra muy pequeña. Ya les digo, si alguna vez tienen que editar, también les digo que hay unas fuentes tipográficas estupendas, que en un cuerpo cinco, como tienen el ojo, esto redondito, este huequito de las letras, como tienen el ojo muy grande, se leen muy bien. Bueno, pues por supuesto apéndices y anexos. Características en papel que hay que valorar para saber si la obra es buena o mala. En soporte digital también hay que tener en cuenta determinadas características. Hay diccionarios buenos y hay diccionarios malos. No podemos admitir como diccionarios digi digitales esas copias piratas que vemos muchas veces en internet donde nos han fotografiado y ni siquiera hay la posibilidad de buscar en PDF una palabra. Tienes que ir pasando páginas como, como loco, pero sí que podemos exigir para que un diccionario sea digital, ya que no hay límite de espacio, ya no hay, que no hay que ahorrar matrices, matrices, matrices, que no haya abreviaturas, que la información se redacte con tanta redundancia como sea necesaria. Aquí el, el ejemplo de nuestro querido Ignacio Bosque, la palabra pototear, ustedes no saben qué es pototear, probablemente, pero si yo les digo que me definan pototeación, o pototeamiento, me harán una definición perfecta, me dirán, acción efecto de pototear, y si yo les digo ¿y pototeable qué es? me dirán que puede ser pototeado, y si les pregunto ¿y qué es repototear? me dirán volver a pototear, y no hemos eh, descubierto que es pototear el verbo, la palabra madre ¿por qué? porque cuando había problema de espacio se definía la palabra madre, la palabra original y todas las derivadas se definían gramaticalmente, no se decidirían por su significado. Entonces, bueno, eso eh, se tiene que exigir que acabe en un diccionario digital, se tiene que exigir ilustraciones, cuadros y anexos que complementen la información y como usuarios tenemos que exigir, por favor, que la pronunciación esté en audio. Un diccionario eh, con transcripción fonética para enseñar idiomas en digital no tiene ningún sentido. ¿Mm? Y luego, por supuesto, hay que poderle exigir al diccionario el aprovechamiento real del hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? En digital no tiene ningún sentido ya tener que teclear ser para buscar fui. Es muy fácil que haya una herramienta, un flexionador que localice que dentro de fui puedo remitir al verbo ser o al verbo ir. Y... Eh, ya he cerrado la página, pero si tenemos una web de alguna casa editorial, por supuesto que tengamos relacionados todos los diccionarios. Si yo estoy en la palabra tenedor y sé que hay un diccionario bilingüe español-inglés, eh, que me dé también la traducción. Y si sé que hay un diccionario sinónimos que me dé la traducción también. No, no, no tengo por qué tener todos los diccionarios en uno, pero si estoy en un portal editorial de, de lexicografía, sí que tengo que pedir la conexión entre unos y otros. ¿Y con todo esto que estamos diciendo cómo se elige el diccionario? Pues teniendo en cuenta lo primero que hay diccionarios buenos y hay diccionarios malos. Los diccionarios no son todos iguales, los hay buenos y los hay malos. En papel un diccionario malo era el que estaba mal encuadernado y tenía la S delante de la evidente. Pero en papel un diccionario malo era el del ejemplo que les he puesto antes de puta, prostituta, prostituta, ramera, ramera, prostituta. Es un mal diccionario porque tenía eh, círculos viciosos. O abadejo, bacalao, bacalao, abadejo, que es un pez. o um, Otro ejemplo, todos los ejemplos que les doy son reales, ¿eh? aunque los esté dando de memoria. Eh, mamífero, proboscidio, fósil como definición del mamut, pero en la p no estaba la palabra proboscidio. Pues los diccionarios no son todos iguales, los hay buenos y los hay malos. ¿Qué es un diccionario bueno el que no tiene esos errores lexicográficos? ¿Qué es un diccionario didáctico o bueno para mí el que se adecua a lo que yo necesito? Si yo quiero aprender inglés necesito pronunciación y necesito que me avisen de falsos amigos y necesito que me avisen de los errores gramaticales que suelen corregir, eh, perdón, eh, cometer los hispanohablantes. Si soy una persona que ha cogido latín en secundaria porque no tengo ni idea de matemáticas, voy huyendo las matemáticas como una loca y lo único que he podido elegir era el latín, que es lo más lejano que hay a la física, las matemáticas y la biología, pues necesitaré que me expliquen con todo lujo de detalles quién era Hércules quién fue Júpiter, quién era Venus, porque como me den solo la traducción de la forma latina del nombre propio a la forma eh, española o castellana del nombre propio, no voy a saber traducir, porque no voy a poder eh, contextualizar culturalmente esa información. Pero los diccionarios no son todos iguales, los hay buenos y los hay malos. Los malos, fuera. Pero dentro de los buenos, de los que están bien redactados, tengo que eh, elegir el que se adecua a lo que yo necesito. ¿Y qué necesitamos? Pues segundo, falso mito, los diccionarios no valen para toda la vida. No valen para toda la vida. Yo no puedo estar utilizando ahora un diccionario del año 2000 de castellano, de español. ¿Por qué? Porque ha cambiado la norma. Porque en el 2009 salió una gramática eh, académica, en el 2010 salió una ortografía académica. Y porque, ah bueno, pero no importa, yo me he aprendido que guión ya no lleva tilde en la O y ya está. Es que si solo te has aprendido que guión ya no lleva tilde en la O, Vas a seguir poniendo tilde en fío, Juan se fío de mí, en yo me fíe de Juan. Entonces, la norma de la lengua cambia y caduca, los diccionarios caducan. Los diccionarios caducan no porque el lenguaje caduque, sino porque la norma lingüística caduca. Entonces, no, haber, no hay diccionarios para toda la vida y no hay diccionarios para toda la vida porque lo que yo sé de una lengua cambia. Yo tengo 59 años, puedo aprender ahora. Eh, chino y El diccionario que yo necesite ahora no va a ser el diccionario que yo necesite dentro de 10 años, cuando lleve 10 años estudiando chino. Hay diccionarios para el nivel A1 y hay diccionarios para el nivel C2. Hay diccionarios para hablantes nativos y hay diccionarios para eh, hablantes extranjeros. Y tercer falso mito, en un diccionario no puede venir todo. Si yo quiero un diccionario que, que, que me permita eh, entender la prensa juvenil de hoy, eh, no voy a poder utilizar ese mismo diccionario para leer las obras de teatro del siglo de oro. Entonces, En el fondo, ¿cómo elegimos un diccionario? Yo esta transparencia o esta charla la, la, la resumiría porque estoy acabando ya en lo siguiente. Eh, hay muchísimos diccionarios, unos buenos y otros malos. Yo tengo que elegir el que se adecue a lo que necesito. Hay muchísimos yogures. Unos son buenos y otros son malos. Los malos, los que están caducados, yo me tomo un yogur de hace un año y me va a sentar mal a la tripa, eh, no puedo coger un yogur caducado, no puedo coger un yogur eh, que tiene muchísimos colorantes y, y, y sustancias artificiales cancerígenas, con componentes cancerígenos, son yogures malos. Pero dentro de todos los yogures buenos que hay, dentro de todos los diccionarios buenos que hay, ¿cuál es el yogur bueno para mí? ¿Cuál es el diccionario bueno para mí? Pues depende, ¿por qué depende? Porque nos tiene que servir para lo que necesitamos y no tiene que estar caducado, como ya les he dicho. ¿Qué es eso de que me sirva para lo que necesitamos? Pues que me tiene que... Eh, si les pongo el ejemplo del yogur, yo no tomo los mismos yogures eh, quizá eh, a principio de mes cuando he cobrado... Que a final de mes que estoy ya con el dinero hasta aquí y entonces los compro de marca blanca o los compro más caros y no tomo el mismo yogur si me tiene que sustituir una comida que entonces me lo compro enriquecido y con cereales y con frutas que si estoy en dieta operación bikini porque me tengo que poner ya el bikini dentro de poco y, y entonces lo que quiero es que no engorde y no tenga nada de grasa y no tomo el mismo yogur si estoy mal del colesterol que si tengo diabetes eh, yo necesito saber qué quiero y en función de eso elige Luego, ¿qué diccionario, Maldonado? A ver, Concha, que ya estamos acabando. ¿Qué diccionario me recomiendas? Depende. ¿Quién lo va a usar y para qué? Diccionarios como los yogures. Así que toda la palabra ya para ustedes, para las preguntas que sean mucho más interesantes de lo que yo les pueda contar. Y dejo de, de compartir pantalla. A ver, ya está. Espero que, que pregunten mucho y bien. Oye, sí, sí. Siempre es tan emocionante oírte. Siempre, siempre. Y también es muy, muy motivante y muy inspirador. Eh, no sé si ya empiezan a haber preguntas, porque si hay preguntas empiezan a levantar la mano o comentan. Eh, y mientras no, a mí me encantaría comentarles mi experiencia con, con, con Chamaldonado, porque yo a ella la conocí justamente en este contexto, en el contexto de, de elaborar, eh, de redactar, de acomodar diccionarios didácticos, eh, y fue una verdadera revolución. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de los que estamos aquí presentes, de sufrir haber sufrido, sobre todo los que somos amantes de los diccionarios desde niños, de haber sufrido por justamente eh, la, la carencia de diccionarios didácticos. Hay un texto clave de Concha que está en, en Editorial Arcos, donde tú cuentas, cuentas la historia ¿no? de, de, de, de la insuficiencia de los diccionarios eh, didácticos, eh, o la no adecuación, o justamente la... la, la literalmente, seamos literales, diccionarios malos didácticos de los que nosotros padecimos también cuando éramos niños. Entonces cuando salió la posibilidad de poder publicar diccionarios eh, didácticos en Chile, era la primera vez realmente, pensando justamente en lo que comentaba Concha, pensando en el público chileno, pensando en el escolar chileno, y fue un desafío, no sé si te acuerdas que fue un tremendo desafío porque eran dos diccionarios en un año, y había que ver si se lograba, ¿te acuerdas? Y que teníamos una carta Gantt estricta, estricta. Eh, y bueno, si, si se dan cuenta, SM tiene una variedad enorme. Lo que teníamos en, en ese momento para Chile era para un, un diccionario general básico, un diccionario eh, pensado en un, desde niños de 6 años y otro para segundo ciclo básico. Y fue realmente... Una experiencia maravillosa. Hay muchísimas aventuras que contar. Siempre, siempre salen aventuras. Yo creo que, que a ustedes les pasó, ¿cierto? Les pasó con Colombia. ¿Con quién más trabajaron, Concha? Con María José, con María José, que está ahí escondidita. También. ¿También? Estoy aquí para no hablar. Pero... Hola, buenas tardes, buenas, buenas mañanas desde República Dominicana. Sí, nosotros trabajamos en el diccionario secundaria en la República Dominicana, una experiencia maravillosa. Eh, que nos sirvió además para aprender mucho para después cuando hicimos el diccionario del español dominicano, aunque no fuera un diccionario didáctico, porque mmm, a veces, y, y, y me sumo al coloquio, eh, Concha estaba diciendo, bueno, la importancia del de uso didáctico del diccionario y que el diccionario sea didáctico. A veces cuando le ponemos el nombre didáctico detrás, automáticamente pensamos en niños, o en, o en pequeños, ¿no? Y, y convendrán conmigo muchos de ustedes en que en algunas de nuestras sociedades en las que hemos padecido no solo la ausencia de diccionarios didácticos, sino la ausencia de buenos diccionarios en general, pues a veces hay que ser didáctico incluso para, para los adultos, ¿verdad? Porque en general hay muy poca formación en consulta de diccionario. Yo cuando Concha describía las cosas que hacen los docentes en primaria con el diccionario, pues me moría de envidia, literalmente. Porque, porque en determinados contextos, en determinados sistemas educativos, pues el uso del diccionario brilla por su ausencia casi siempre, ¿no? Entonces es un reto crear diccionarios que puedan cambiar esa forma de enseñar también, ¿no? Incluso para los adultos, ¿no? eh, Enseñar a adultos que nunca han estado en contacto con un diccionario, eh, ¿para qué sirve un diccionario? ¿no? es que lo, que lo que estás diciendo María, perdón que, me está, que no he enchufado el ordenador un segundo que lo voy a enchufar eso nos pasa todo, todos los días ya sí. Nos vamos, nos vamos quedando sin batería. Eso, o se debilita la señal de internet, pasan cosas así, ¿no? Perdemos la, señal, perdemos la señal de internet, en fin, todos hemos aprendido tantas cosas. Y no estoy en pijama, ¿eh? Que no estoy en pijama. Hace que bien, que hace que... bien. A ver, que lo que estabas diciendo María José, el diccionario clave nuestro, que es el, el diccionario de adultos, tiene la misma planta que el diccionario intermedio, ¿eh? Pero, pero pero eh, ¿por qué fue, fue tan exitoso? Porque la gente lo entendía la primera, no había viajes sin retorno, porque los, los artículos eran autodefinidos eh, o autorreferenciales y, y sí que es importante, o sea, para mí la, la, lo más bonito de todos estos años ha sido poder ver que la lexicografía era un sistema de trabajo aplicable a cualquier equipo, cualquier variedad lingüística, o sea, la experiencia de trabajo, nosotros trabajamos en Dominicana, en Colombia, con Puerto Rico, con Chile, con Argentina y con México. Y dices, si es que nosotros solo poníamos el sistema lexicográfico, no cambiábamos una coma sin que el equipo local eh, dijese cuál era la reacción adecuada. Y luego la parte más bonita también era el formar a los docentes en, en, en quitarles esos tres mitos de la cabeza y decirles es que hay diccionarios buenos y malos. Yo, o sea, vosotros nunca dejaríais que un profesor diera enseñar a matemáticas eh, con un problema, voy a decir una barbaridad aunque se esté grabando, un problema de eh, van 15 personas en una patera, 15 negros en una patera y solo pueden llegar 10 a la playa eh, a Nunca lo dejaríamos y hay ejemplos en la calle, en las bibliotecas donde los gitanos son una raza de vagabundos, donde el protestantismo es una secta, donde eh, virgen es la madre de Jesús, donde testículo significa testigo. Y esos diccionarios están en la calle, se están vendiendo y están en las bibliotecas. Entonces, es muy importante que los docentes tomen conciencia de su responsabilidad ética en la elección de un diccionario que a los niños, uno, o a los alumnos, les transmita una visión del mundo concreta. Por supuesto, les enseña lengua, pero además les transmita determinada visión del mundo. Y es verdad que cuando tú decías eh, qué envidia, es que cuando a los docentes les enseñas que el diccionario puede Quitarles trabajo. Que si todos los alumnos en el aula tienen el mismo, les quitan trabajo, porque no tienen que estar... Eh, vamos a ver qué significa lexicografía. Profe, que en, mi, que en mi diccionario no pone eso. Profe, que no lo encuentro. Profe, ¿en qué página está? Pues todos los alumnos con el mismo diccionario, como todos los tra alumnos trabajan con el mismo libro de texto, supone avanzar mucho. Supone que todos tienen la misma igualdad de oportunidades, pero además y sobre todo suponen que el profesor se da cuenta con apoyo de internet o con apoyo de material en papel, que si los ejercicios tienen como solucionario el diccionario, él no tiene que llevarse tarea para corregir a casa. Que es que ahora mismo que un docente diga voy a usar el diccionario en clase, no es decir más trabajo para mí, más tarea para corregir, sino todo lo contrario. Es decir, puedo tener a los alumnos trabajando, ellos mismos se corrigen, ellos mismos encuentran las soluciones a los ejercicios en el diccionario y yo tengo tiempo para atender al que va más atrasado o, o para preparar. Entonces, bueno, es muy bonito, es muy bonito y hay mucho por hacer, ¿eh? hay muchísimo por hacer, pero pues estamos hablando de primaria y secundaria, pero pensamos en el español como segunda lengua, pensamos en lo lo las lenguas que cada país tenga como segunda lengua. O sea, el, el inglés lo doy, por supuesto, pero... Eh, Las lenguas indígenas que se estén perdiendo en determinados países. ¿Es que, es que se puede hacer todo. Estoy leyendo aquí una pregunta. ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí. ¿Se recogen sí, sí. datos? De... Vale. ¿Lo lees tú, Sole, o lo leo yo? Te lo eh, leo yo si quieres. Dice, vale. Me gustaría saber cuál es la experiencia de la profesora Maldonado para acercarse a las necesidades de los usuarios. ¿Se recogen datos directamente con los estudiantes? ¿Se hacen estudios de recepción con los usuarios? ¿Se trabaja con los profesores? Sí, cuando nosotros empezamos, es, esto es muy curioso, ¿puedo ser crítica, Sole? Sí, totalmente. <ríe> sí. <ríe> Intentaré ser políticamente correcta además de crítica. Vamos a ver. Eh, cuando nosotros empezamos tuvimos la suerte de que empezábamos desde cero, éramos marca la pava, éramos don nadie en diccionarios y entonces tuvimos seis meses donde preguntamos a todos los profesores y docentes de primaria y de secundaria a los que la red comercial de la editorial podía llegar, esto fue en el año 88, entonces teníamos una información eh, privilegiada Mucha gente dice, ¿y por qué esa información no se pone en común? Porque fueron muchos millones en aquel momento de pesetas, no de, no de euros, y era información privada de, de, de la editorial. Pero preguntamos, y luego preguntábamos siempre también, o nos llegaba por la red comercial, eh, la recepción de esas obras, cuando ya estaba el usuario. El ejemplo paradigmático que yo cuento de esto, eh, de Lol ¿no? Es el nombre es el mejor diccionario de iniciación que hemos hecho hecho según los cánones de la teoría didáctica según los cánones del Ministerio de Educación de España en aquella época eh, según todos los cánones de la lexicografía teórica fue el diccionario elemental y según salió a la calle era, no había una sola, eh, ortografía, una sola mmm, abreviatura Todas, todas, todas, todas las definiciones tenían ejemplo, eh, había numerosas ilustraciones, todos los lemas tenían partición silábica, era en papel, estamos hablando del año 93. Si era en papel, lo primero que sabes es el número de páginas que tienes en un libro, eso marca el precio, eso marca todo, eso marca todo. Según salió el diccionario, esos primeros meses ya estaban los profesores diciéndonos, buenísimo el diccionario, pero no viene nada de lo que busco. Teníamos 10.000 palabras, no viene nada de lo que busco, no me vale, no viene nada de lo que busco, no me vale. Contestábamos a todos, estamos en ellos, estamos en ellos, estamos en ellos, lo descatalogamos, no se ha vuelto a fabricar y lo sustituimos por básico. Básico tiene ya 20.000 palabras y básico se sigue quedando chico a los 9 años, a los 9-10 años ya buscan más palabras, pero como herramienta de iniciación funciona. Nosotros como editorial, yo ahora ya no formo parte de la editorial, pero sí tuvimos esos, esos estudios. Cuando decía, Sole, ¿me deja ser crítica? A ver, esos estudios los pueden tener ahora las grandes instituciones y deberían abordarlos en, en colaboración con los ministerios de educación, las academias con los ministerios de educación o lo que fuera. Lo que no me inspira a mi confianza y, y se ve mucho en los congresos de lexicografía es voy a hacer un diccionario con estas características porque como tengo en clase, estoy caricaturizando otra vez, 10 ¿eh? alumnos coreanos, les he hecho una encuesta, he definido tres palabras, les he hecho una encuesta y con esta encuesta me sale que el 75% de los encuestados quiere que el diccionario sea así. Así que ya tengo un aval cuantitativo para hacer el diccionario de esta manera. Esto, yo no soy María José, no sé Ivana que la he visto ahora por ahí también, eh, no sé Sole tú... Si sí, sí está muy extendido en vuestros congresos, en los nuestros está muy extendido y a mí me da mucha pena, ¿eh? porque eso no es un estudio de investigación de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo hacen las editoriales privadas o las empresas privadas, no lo van a poner en común, porque es una inversión suya de conocimiento de mercado. Y yo sí que reclamaría que las academias correspondientes hablaran con los ministerios de educación, que tienen los datos de todos los centros y elaborasen esa investigación. Sale todo el mundo ganando. Y no es nada cara de hacer ahora en nuestros momentos, o sea, en su momento, fíjense que esto en el año 88 fue, 89, era ir por los centros con unas empresas, unas encuestas en papel que tenían que rellenar, los procesábamos. Y pues si es que ahora con los cuestionarios de, de. es que eso se puede hacer y se puede llegar a todas las aulas. Fíjense en, en México con la Secretaría de Educación Pública, no sé a qué hay algún mexicano la Secretaría de Educación Pública, se casa con la Academia Mexicana, la lengua llega a todas, a todas las aulas del país. Entonces yo creo que esa investigación hay que hacerla directamente hablando con los estudiantes. Y luego, eh, por acabar, se trabaja con los profesores, para mí es importantísimo. Si no, los profesores están hartos de que ya era una reforma, ahora ya nos enseña por objetivos, ahora hay que enseñar por competencias, ahora ya hemos cambiado el currículo, que, ahora hay que... los profesores los pobres están desesperados y con razón. Entonces, yo creo que, que la formación, el acompañamiento a los profesores es clave para que cualquier cosa de estas funcione. ¿Qué es lo que pasa? Que, que si llama a Maldonado a la puerta o estoy leyendo aquí a Andrea Carmona o Alejandro Sales ni nos abren porque no saben quiénes somos. Pero si la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Dominicana de la Lengua, se sienta con el Ministerio de Educación o el de Cultura, elabora un plan de trabajo, pide determinada información... Es que el, el, el currículo educativo cambia. No sé, es que hablo mucho porque me vengo arriba, pero pregunten ustedes. Por no, favor. pero es clave, es, clave, es, clave, es clave lo que estás comentando, totalmente. Porque ha sido, fíjate que el tema transversal hasta ahora de prácticamente todas las conferencias en este seminario. El tema de la cuestión de la, de la editorial, la cuestión del, del, del uso de datos... Eh, y fíjate que eh, tuvimos un, un, un debate súper interesante cuando habló Ignacio el otro día en relación justamente con, con redes y, y práctico. Eh, y claro, salía el tema, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y cada vez estoy más convencida, y lo dijo Lara, tiene que ser un tema de Estado. Tiene que ser un tema de Estado, tiene que ser un tema eh, que forme parte de la educación. Y hoy con tu conferencia, pero más que nunca, más que nunca. No, no puede ser, no puede ser que quede una cosa enquistada y encriptada y que luego tampoco pueda abrirse. ¿Por qué? Eh, Salía el otro día porque los lexicógrafos tienen que comer, claro, tienen que comer como los profesores tienen que comer también. Entonces, ¿por qué no es un tema de, de, de Estado? Es tremendo. Bueno, ahí veo ahí veo a mi querida Ivana, eh, que también no, no, nos va a tocar eh, eh, prontamente, que va a hablar de lexicografía bilingüe. No sé si alguien quiere hacer algún, algún comentario. Ivana, querida. Sí. Mira, estoy en casa, entonces, perdón, es, ha sido un error volver a, del trabajo a casa, pero tuve que venir, por eso me desconecto haciendo... <risa> A las personas con las que convivo, felicitarle a felicitar la Concha, por supuesto, por la, porque me he conectado a la última, eh, por la aportación, cuando, hay, es que yo hablo desde el punto de este vista de la psicografía bilingüe y de un Estado, de un, de un país subdesarrollado en, en, en modo psicográfico. Fíjate, por ejemplo, aquí no, no tenemos la cultura del diccionario. O sea, esto de diccionario en el colegio, todos los niños con el diccionario, eso aquí no existe, o sea, este fenómeno de tener diccionario didáctico de lengua materna. Ahora bien, eh, incluso, o sea, eh, por ejemplo, en los manuales de inglés o de segundas lenguas, al final del manual tienen un glosario, que nosotros llamamos diccionario, allí buscas las palabras. Pero de tu lengua materna, cuando eres pequeño, tú preguntas a tu mamá. O sea, no, no, no tenemos esta cultura de mira en el diccionario, ni el diccionario es una, un manual de texto, ni es un libro del que se habla, hasta llegar a la universidad. Ni siquiera en la secundaria. O sea, en la secundaria... Eh, los manuales suelen tener estos glosarios al final, pero no existe esto de, eh, por ejemplo, mis hijas, sí, porque yo me considero... Entonces, ya mis hijas me dicen, mamá, ¿por qué todas las otras madres dicen a sus hijas lo que significan las palabras? Pero... Yo no, o sea, yo, yo allí intento inculcar esto comprando diccionario escolar, diccionario tal. Entonces, en este sentido no puedo hablar, pero desde el punto de vista de profesora de lengua extranjera, sí, o sea, el diccionario para nosotros es una herramienta imprescindible. Y nuestros ejemplos de la RAE, como era el tuyo, de arándano, era el uso, el uso con H, ¿no? que la academia lo describe ahí como un objeto para hilar, que, o sea que no entiendes ni una sola palabra, siendo ya, teniendo una competencia alta. Y me acuerdo de también como anécdota, que con Nicola, un compañero, estuvimos traduciendo el uso este con H, y yo le digo, mira Nicola, yo, me dice Nicola, mírame en el diccionario de la academia, yo le leo la definición y Digo, no sé, tú entiendes. Dice, pues entiendo hilar con H también. Y pues nada, allí buscando, porque era época pre-internet y no había Google donde tú le pones un uso Wikipedia. Y bueno, allí contrastando varios diccionarios, dice Nicola, ¡ay, es con lo que se pinchó la bella durmiente! <risa> ¿Por qué no ponen esa definición? Para nosotros, y yo yo me alegro de la ponencia tuya, Concha, de clave, clave ha sido como una revelación, porque primero los alumnos no llevan diccionario a clase, no tienen que llevar porque no hay diccionario. Tenemos esto de viajero, que es bolsillo, pero bolsillo, bolsillo, lo voy a enseñar yo en mi ponencia. Cuando nosotros decimos diccionario de bolsillo, es de verdad tamaño de bolsillo y pequeño, es una cosa así, pero el diccionario, lo que nosotros sí hacemos es el uso didáctico de un diccionario, por ejemplo en clases de semántica, contrastando definiciones, buscando hiperónimos, pero o sea, esto de tener un diccionario didáctico aquí desde los Balcanes es como ¡ay! Un de... <risa> pues cuando te aburras, ya sabes. <risa> Cuando me aburras pues cuando, aburra, cuando te aburras mucho Ivana <risa> Tendría que ser que te aburras mucho que Llevo cinco años aburriéndome Y me lo están maquetando Ahora ah, Y cuando hablamos de la investigación del mercado Eso también es curioso Cuando tú dices en nuestros congresos Lexicográficos A ver <risa> En nuestros congresos lexicográficos Los lexicógrafos son los teóricos eh, eminencias que nunca jamás en la vida han hecho un diccionario. Nuestra investigación del mercado es, eh, pues aquí falta un diccionario, pues ponemos un diccionario de español y se lo damos a una persona que, en la, que tiene mucho tiempo, una profesora de una academia, o sea, los... Aquí la cult o sea, lo que es la, la meta-lexicografía, la, la cultura esta lexicográfica de publicar diccionarios buenos y de calidad está todavía muy, muy en pañales. Aunque hay diccionarios, o sea, tenemos muchísimos diccionarios, pero la gran tradición era siempre un diccionario de latín, que son buenos diccionarios, porque aquí se hablaba latín en el siglo XIX, y luego las dos grandes lenguas, que son inglés y alemán, que son las lenguas que más se estudian. Pero todo lo demás está por desarrollar. Por eso me aburro yo. Pero muchas gracias, Concha. O sea, yo, yo me alegro. O sea, es como que vas a presentar mi, mi diccionario. Totalmente. Eh, Concha, querida, una duda, porque también okay. salió dentro de tu, eh, de tu presentación este concepto del diccionario invisible, eh, las herramientas en aplicaciones móviles. Eh, yo estoy ahora justamente con un dilema ontológico en relación con esto, porque cada vez estoy más convencida... Eh, de que quizás lo más práctico sea eh, tener el, el diccionario en línea, más práctico, quizás más económico. Eh, te cuento una experiencia que tiene que ver con otra, con otra cuestión mía de hoy por hoy. Estoy con la Vicedirección de Investigación, estoy a cargo de las revistas de mi facultad, las revistas eh, científicas, y está justamente este dilema, ahorremos dinero en imprimir, y ese dinero, una facultad de filosofía y humanidades siempre es una facultad muy pobre, entonces ahorremos ese dinero y, y, y utilicemos ese dinero para pagarle a correctores, a editores, etcétera, etcétera. Hay un grupo importante que no quiere, que quiere el papel todavía. Hay argumentos, ¿qué pasa si, si viene algún tipo de problema? O si, claro, o citando a, a, a, a la segunda Blade Runner, viene un apagón, viene un apagón en, el, en, en donde un, de un momento para otro ya no podamos acceder a internet, pensando en ese tipo de catástrofes, ¿no? O sea, para salvar el papel, pero por otro lado mientras no suceda eso, por ejemplo ahora en la pandemia, están ahí las, las, las, las niñas de ah, me encanta, se están asomando <risas> eh, claro, primar el, el, el diccionario en línea, porque te ahorras de muchísimas cosas ¿No? las abreviaturas, el espacio, yo me acuerdo, bueno, sí, no esa era la consulta que quería hacerte, porque de alguna manera estoy tratando de convencerme, pero también quiero ver los contras. Eh, me acuerdo. Mira, Los contras, los contras sí. fundamentales son que no vuelve dinero, Entonces, claro. en concreto las editoriales eh, que han colgado, desde que clave se colgó en digital no volvió dinero por clave. No entra dinero, es una inversión que, que se hace y que es, es gratuita. Quizá grandes instituciones, o yo entiendo que el diccionario académico que está colgado en, en, en la web, tiene que estar recibiendo dinero de algún sitio, no sé si una fundación a través de donaciones, porque no hay publicidad tampoco. Entonces el gran problema de lo digital es desde el punto de vista del que lo hace o del que invierte el dinero. Por eso las editoriales privadas han dejado de editar lexicografía. O sea, no busquen otra razón. No busquen otra razón. No es falta de proyectos, no es falta de ideas, no es falta de, de capacidades para integrarnos en otras herramientas y correr por debajo. No. El, el frenazo que han sufrido las editoriales lexicográficas internacionales, no piensen solas en las que trabajan en, en, en español, es que no invierten más porque no retorna la inversión. Y no son ONG, son empresas con una cuenta, una cuenta de resultados. Entonces, eh, vuelvo a mi reivindicación utópica o idealista. Eh, si una editorial privada, por muy multinacional que se hace, toc, toc, señores de Google, que estoy aquí, que quiero que estos diccionarios enriquezcan su, su buscador, que quiero que estos diccionarios ni nos abren la puerta, pero si Asale hace toc, toc, señores de Google, todas las academias de español en el mundo pedimos que se tengan en cuenta estos datos, sí que van a hacernos caso. Entonces, ¿cuál es el problema de Edo Digital? Que es todo tipo de ventajas para editar lexicográficamente, pero no hay retorno económico. ¿Por qué? Porque el usuario, el mortal, los mortales, no vamos a pagar por una consulta lexicográfica. O sea, el, el, eh, ¿cómo se llama la plataforma esta? Ahí, la plataforma de la academia. En clave, en clave RAE. Yo no sé, en Dominicana, en España se han vendido muy pocas licencias, porque los usuarios, los mortales, Concha Maldonado, no la universidad en la que trabajo, Concha Maldonado no paga por eh, una consulta que, mejor o peor, está en, en, en gratuito en Internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si los usuarios no pagamos, pero se necesitan esos datos, ¿quién procesa los datos? Puede sonar a Blade Runner como decías tú, Sole, pero es que los lexicógrafos, yo estoy convencida, ya no trabajamos para el usuario final, los lexicógrafos trabajamos para las máquinas. Y entonces ya la intermediación no es de eh, María José Rincón o Iván Alonso haciendo un diccionario, sino que la intermediación es estos datos lexicográficos elaborados por, de qué le pueden servir a esta máquina. Que son grandes compañías tecnológicas las que eh, atienden el ofrecimiento de servicios de grandes empresas lingüísticas. ¿Cuál es el problema? Que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer las empresas comerciales, no las instituciones. Y yo no sé si están al tanto de esto, pero eh, ¿saben ustedes quién está pitando, y pitando decimos en España, quién está siendo líder en el mundo de la traducción? ¿Lo saben? Amazon. Hace 20 años, los líderes en traducción eh, bilingüe eran la Unión en Europa, era la Unión Europea, eh, Luxemburgo, el panel de traductores, ahora es Amazon. Wow. ¿Y wow. qué tienen que ver las furgonetas de reparto de Amazon que van a llevarte el jersey que has comprado de segunda mano? ¿Qué tienen que ver esas furgonetas eh, con nosotros? Que no son una compañía de distribución, son una compañía de distribución cuyos servicios se ofrecen a través de la pantalla y el acceso a la pantalla es por la palabra, oral o escrita, pero es por la palabra. Amazon está liderando, ahora está montando en Praga su tercer equipo de traducción en Europa. Eh, está liderando los equipos de traducción porque lo que quieren garantizar es que busques como busques cómo comprar esta bolsita que tengo yo aquí, Bus, bolsita, artesanía, eh, ¿cómo se llama esto?, artesanía étnica, eh, busques como busques, te lleven de resultado a esta bolsita. Entonces tienes que trabajar la sinonimia, la hiperonimia, la homonimia, la traducción entre lenguas, la traducción entre variedades lingüísticas, porque yo esto lo llamo bolsita, pero a lo mejor ustedes lo llaman saquito, o a lo mejor lo llaman bolsito. Entonces... Ahora mismo Amazon es la que está liderando la traducción y está liderando la traducción incluyendo todas las variedades geográficas de las lenguas con las que trabaja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar zapatillas de deportes que zapatillas deportivas, que tenis. ¿Quién dice unos tenis? En dominicana dicen tenis. ¿ves? En Chile, ¿cómo decís? Unas tenis. No, zapatillas. No, zapatillas. Sí. zapatillas. Sí. Eh, ¿Y en sí. dominicana es unos o Unas. Unos, unos, unos. Unos tenis. Pues en no sé qué país son unas tenis. Solo, solo eh, está cuidando que busques unas tenis, unos tenis, unas deportivas, unas zapatillas, unas... Eh, eh, Amazon? Porque lo que quieres es que llegue la furgoneta y te las traiga. Entonces, es, no sé, o sea, yo creo que es una voz en el desierto, pero yo creo que, que las empresas editoriales son muy pequeñas ahora mismo para proveer de estos servicios y las empresas lexicográficas ya ni les cuento, no es que seamos pequeñas, es que somos eh, lo menos de lo menos. Pues yo, yo creo que es, que es el momento de que las grandes instituciones se unan para defender el español, pero por eso decía, puedo ser crítica, yo no creo que defender el español, es que la máquina te dé una corrección precisa en la perfección de la frase que buscas. O sea, yo creo que la defensa del español es, somos muchos, los hablantes de español, son muchas las variedades de español y, y queremos que cuando la máquina busque, tenga todos los datos que entre todos estamos trabajando, que es que los datos se están quedando en las bases de datos de cada empresita, de cada editorial lexicográfica, de cada academia, de cada institución, del Cervantes, de cada fundación. A mí eso me da mucha pena, pero, pero por eso yo no soy política y soy profesora de universidad, porque no tengo ni idea <risa> de Funciona esto. No, pero, pero, pero ves una, una salida, tienes una propuesta sí. y es una propuesta, eh, yo creo que estupenda, estupenda. Hay que movilizarse hacia, hacia ese lugar. Mira, limpia, limpia es académica de Paraguay, uh -huh. amiga. Eh, Paraguay, que, vaya que necesitamos lexicografía en Paraguay, te pregunta, quisiera saber cuál es la recomendación de Concha para la elaboración de un diccionario didáctico, ¿habría que elaborar diccionarios para cada nivel o podría abarcar dos niveles a la vez? Hay limpia, hay limpia, a ver, eh, hay que conocer al usuario, el usuario de un diccionario, eh, una pregunta, ¿diccionario didáctico quiere decir diccionario escolar? porque al hablar de dos niveles o, o quiere decir diccionario como segunda lengua yo creo que escolar pregunta, escolar, ¿verdad? Creo yo. Creo eh, yo. Entonces, eh, fíjense eh, en un diccionario escolar el usuario final es el alumno pero el que tiene que convencer al padre de que compre ese diccionario es el profesor entonces, es el profesor el que nos va a decir si el padre está dispuesto a pagar dos veces por dos diccionarios de distinto nivel o si el padre va a decir una y no más. Cuando conoces la sociedad y sabes eso, sabes también si, bueno, eh, van a pagar solo una vez, pero es verdad que si hacemos unos talleres de formación con los profesores, los profesores tienen capacidad de influir en los padres y convencerles o... No hay posibilidad de influir en los padres y tiene que ser un diccionario. Podemos hacer lo que queramos, pero es eh, poco recomendable hacer dos diccionarios si los padres solo están dispuestos a pagar una vez, porque es chocar contra un muro. Y no arreglamos nada diciendo que todos los padres de este país están muy confundidos. ¿Mm? Tendrían que pagar dos veces un diccionario. Entonces Lo primero que hay que conocer es cómo es la coyuntura social. Yo me acuerdo en Dominicana que se planteó algo bastante parecido, en Dominicana como en todos los países, porque en Chile las primeras, las primeras discusiones que tuvimos serias con don Alfredo Matus y con la Comisión de Lexicografía eran el precio que se podía pagar por un diccionario en papel. Eso era lo primero. El precio te determinaba el tipo de papel, el número de páginas, el número de páginas, el tipo de papel te determinaba el número de palabras que entraba, el número de palabras que tenían que entrar te marcaba si iban a ser cuerpo pequeño o un cuerpo mayor, si podías incluir abreviaturas o no. Entonces, limpia, no sé si te estoy bueno le estoy contestando o no, pero, pero es eso, hay que conocer cómo es la situación social y si la sociedad está capacitada para entender que igual que el libro de matemáticas cambia cada año, el diccionario cambia desde iniciación hasta otro, perfecto. Si la sociedad no está capacitada, mi recomendación por experiencia, eh, diccionario de iniciación, de iniciación, solo les va a durar 8 años y 9 años, cuando cumplen 10 ya no les vale, pero si el diccionario es bueno de iniciación, se les enseña el orden alfabético, la forma canónica de las palabras, el tipo de información que pueden buscar, se les enseña el procedimiento de la consulta y si han estado dos años trabajándolo con un diccionario adecuado a ellos, pueden pasar después al diccionario académico, porque sabrán manejarlo, no sabrán entender la definición de arándano, pero sabrán manejar el diccionario. Entonces, En caso de que lo ideal sean dos niveles, pero solo se puede abordar uno. Mi recomendación es el de iniciación. Pero, pero depende de cómo sea la sociedad. Limpia, ahí Limpia, está sí. levantando Limpia. la mano. ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo? ¿no? Eh, sí, por favor. Sí. sí. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien. bien, estoy encantadísima con la exposición de, de Concha. Es decir, gracias. Eh, Soledad ya dijo una amiga, o sea, que soy lexicógrafa también, con, es compañera de Soledad, pero sí estoy aprendiendo muchísimo y la verdad que en Paraguay eh, la academia no, no tiene un proyecto de, de, de la elaboración del diccionario escolar. Eh, en este momento estamos trabajando en la reedición del primer diccionario que había salido en el año 2017, porque Paraguay no tenía diccionario de paraguayismo y... Bueno, don Humberto López Morales había trabajado muchísimo y me había exigido que mientras yo esté ahí, tiene que salir el diccionario de paraguayismo. Entonces, trabajé desde el primer momento en que me incorporé con beca o sin beca, siempre estuve. Bueno, ya salió. Ahora estamos en la preparación de la segunda edición. Estamos queriendo sacar un diccionario el castellano paraguayo con ejemplo de uso. Pero no estamos pensando todavía en un diccionario escolar, pero sí, con tu excelente ponencia, sí, me viene a, a la mente, ¿verdad? Que la verdad que siempre pensé, pero eh, ahora con mayor razón, pero faltan muchas obras lexicográficas en Paraguay, porque a partir de la, diríamos, a partir de la aparición de los nuevos lexicógrafos, ahí empezó el trabajo de lexicografía en, en la academia. Y en este momento tenemos muchos proyectos, pero eh, vamos a ir haciendo de a poco. Ahora eh, nuestro, nuestro objetivo fundamental es eh, reeditar el diccionario, después trabajaremos con fraseología flora y fauna, ya estamos preparando todo, pero... Eh, la pandemia también hizo que trabajemos en forma virtual, pero ya dentro de poco estaremos reuniéndonos en forma presencial para discutir y debatir las últimas recomendaciones para que nuestro diccionario crezca un poco más. Nació no pequeño, pero ahora ya pasaron cuatro años y tiene que crecer. Así es que estamos trabajando con mucho entusiasmo y no tenemos dinero, pero hacemos lo que podemos. Y en esa situación estamos, pero sí hay muchas ganas. Estamos trabajando un equipo de, de una comisión lexicográfica compuesta por académicos y está una becaria muy activa en este momento que sí tiene deseo de, de trabajar y ya está, se está incorporando también con, eh, diríamos, con mucho dinamismo. Bueno, un gusto haberte escuchado y ojalá cuando vaya a España nos encontremos. Eh, sí. Estoy pensando irme, pero... No sé cuándo. En la presentación estaba mi correo, si no, Sole lo tiene para cualquier cosa que necesiten, yo encantada y, y ánimo con la tarea. Y yo siempre me gusta decir que nadie sabe más que todos juntos, no es una frase vacía, yo lo, lo he vivido de siempre y lo, lo comparto. Eh, nadie sabe más que todos juntos. Entonces, si está empezando Paraguay ahora, Cuba está acabando, Cuba está acabando en la Academia Un Diccionario Escolar hecho con becarios, sin dinero. Eh, María José Rincón ha estado en el diccionario escolar, Sole ha estado en el diccionario chileno. Hay mucha gente haciendo diccionarios. No vamos a inventar la rueda cada uno. O sea, vamos a poner a disposición de los demás lo que hemos aprendido. Hay muchas ruedas ya en el mercado, hay muchas formas de hacer la rueda. Vamos a conocerlas y vamos a, a coger la que mejor se adecue a lo, que, a lo que cada uno necesitamos. Entonces, limpia muchísimo ánimo. Yo me pongo a su disposición si necesitan cualquier cosa y, y recuerden esto ¿eh? nadie sabe más que todos juntos así que ojo que hay muchas academias que ya están saliendo de esa fase pues apóyense unos a otros vamos ya sí, me estoy de lo no que llaman pero bueno, <risa> muchísima, muchísimas gracias Concha, lo ah, que te molestaré y bueno tengo una gran misión soy académica eh, recientemente electa, todavía no presenté mi discurso de ingreso y estoy en eso también pero me siento sola, soy la única lexicógrafa en este momento que forma parte de la, diríamos, de los miembros de la academia y entonces eh, necesito el apoyo de, de todos. Muchísimas gracias, bueno, te, bien, te molestaré bien, bien. oportunamente y ha sido Cantada. un gusto escucharte. Te mando gracias. un abrazo. Dale, gracias. chao. A ver, que está aquí Greg Samuel. Y dice, los diccionarios de iniciación también podrían abandonar el formato de un diccionario convencional e incorporar un diccionario, cuaderno de trabajo, para que los padres de familia consideren que el diccionario que comprarán, además de, de una herramienta que sirve para consultar el significado de las palabras, será útil para que sus hijos construyan oraciones contextualizadas, por ejemplo, es una sugerencia. Bueno, es algo que ustedes hacían, sí. Sí, es muy buena sugerencia y, y yo vuelvo a lo del intermediario del profesor. Mira, eh, Greg Samuel, bueno, mire, es que se me va el tú. En cuanto hablo de uno a uno, está por ahí en la... no sé dónde está, pero bueno. Eh, vamos a ver, una empresa farmacéutica fabrica un medicamento que yo me voy a tomar cuando esté enferma. Pero yo no voy a la farmacia y pido el medicamento. Yo voy a un médico que me dice, usted necesita este medicamento para ponerse bueno. Voy a la farmacia y lo pido. Entonces, En ese sentido, la pieza clave vuelve a ser el profesor. Son los padres los que van a ir a la tienda a comprar el diccionario, los que en lugar de comprar una, unas zapatillas al niño le van a comprar un diccionario. Pero la pieza clave vuelve a ser el profesor. Y estos cuadernos de trabajo son... Una solución que ha funcionado muy bien, nosotros lo hacíamos, por, por si le sirve a alguien la, la ayuda, lo hacíamos en formato A4, ¿eh? Eh, fotocopiable, era en blanco y negro, y entonces eh, eran ejercicios. decíamos vamos a aprender morfología con el diccionario, y aquí estaban eh, los ejercicios. Y con un cuaderno por clase, el profesor fotocopiaba, los niños se llevaban los cuadernos a clase, había actividades para hacer con los padres... Todo eso es una herramienta buenísima porque es una forma de dar visibilidad al diccionario, no como un añadido más, que qué aburrimiento, más trabajo, más tareas, más deberes, sino como qué divertido es esto. Esto es un juego y es jugar con las palabras. y Entonces, buenísima idea, claro que sí. Y si encima tenemos de aliados a los profesores, pues fabuloso. Sí, sí, fabulosa idea. Señor. Totalmente. Totalmente. <risa> ¿Hay alguien más con algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Rosales. Hola, eh, muchísimas Hola. gracias. Este, gracias por la, por la, la presentación. Eh, yo quisiera comentar ahorita que estabas hablando de los equipos. y, de los, Perdón, estaban un poquito mencionando los equipos de trabajo y Amazon. Eh, y sobre la traducción y esto. Y entonces... A mí me parece que parte de, del problema es esta falta de interdisciplinariedad sobre, a, a la hora de desarrollar el trabajo. Por ejemplo, dentro de la tecnología del le, de lenguaje, tenemos equipos formados por, ex, ex, exclusivamente por ingenieros que tratan el lenguaje con, con estadísticas y se olvidan de muchas otras cosas o matices que, que, no son, consider, o sea, que, que son muy importantes también. ¿no? Y del lado de la lexicografía, eh, o de, de los especialistas en, le, en letras, eh, suelen tratar a los, a los tecnólogos así como las, los instrumentos nada más para poner en línea algo que ya se está, que ustedes estaban trabajando. ¿no? Creo que hace falta el diálogo, eh, entender de parte de la ingeniería, la, la, bueno, de la ingeniería o de quien desarrolle a las letras y de parte de las letras un poco más a la ingeniería. Y eso vendría muy bien, por ejemplo, por lo que dices, eh, aprovechando, por ejemplo, que Amazon le está dedicando a traducir a poner incluso en Alexa, eh, Alexa ya le puedes decir, Alexa, define, ¿cuál es la definición de esto? Y te da una definición, ¿no? Eh, ¿De dónde está tomando esta definición? ¿Cómo la está sacando? ¿Ahorita es un buscador o no? Este, ¿Está haciendo un procesamiento más allá? Etcétera. Entonces, creo que, o oh, no sé qué opinas tú, eh, perdón, usted, este no, también se me va el, el tú. No, pero, me, llámame de tú, sí, por favor. Perfecto. Este, sino, eh, ¿Qué opinas tú acerca de esto y cómo ha sido tu experiencia? en el trabajo ya de campo con, con estos equipos multidisciplinarios o, o interdisciplinarios. Pues sí, efectivamente. A ver, nuestra experiencia fue eh, estupenda y por eso pudimos hacer todo lo que hicimos, porque tuvimos la suerte de empezar desde cero cuando nadie había empezado todavía. Entonces pues Fuimos todo el rato de la mano de eh, un equipo informático que nos entendía cuando hablábamos, y a los que nosotros entendíamos cuando hablaban que no es fácil, en España decimos mucho de los informáticos son binarios, les sacas del 1 y del 0, les metes un 2 y colapsan. Entonces tuvimos la suerte de tener unos informáticos que nos entendían y nosotros sin saber nada de informática tuvimos la, la, la capacidad de saber, esto es absurdo que lo haga un humano, lo tiene que hacer una máquina. Estoy hablando de cuestiones tan tontas como los controles de calidad de que todas las palabras utilizadas en la definición estuvieran definidas. Es que estamos hablando del año 89, que es que no había internet. Es que estamos hablando del año 89. Yo empecé a hacer el diccionario en procesador de textos. Y yo decía, esto es absurdo. Yo en el ordenador estoy haciendo un diccionario con cuadernos de espiral. Abro la A, cierro la A. Y yo decía, ¿en papel? Yo esto lo haría en un fichero, con, con fichas, lo haría con fichas. Y entonces me decía, claro, tú pides una base de datos, ah ¿y eso qué es? Y nuestra primera base de datos tenía como campos los metadatos, quién era el redactor, quién lo había revisado, qué dificultades teníamos con la palabra, si estaba pendiente o no. Y todo el campo gordo era... Toda la palabra, el lema, los números de acepción, las locuciones, estoy hablando de hasta clave, estoy hablando de hasta el año 97. Entonces, en ese campo nosotros poníamos, me acuerdo perfectamente, rejilla, cuadratín, dólar, patata, cuadratín dólar, rejilla, porque teníamos que delimitar nosotros con códigos lo que luego va a salir tipográficamente de determinada manera. Eso es prehistoria hoy. Pero en su momento nosotros tuvimos la suerte de ser un equipo que empezaba desde cero y que sabíamos qué aportábamos los humanos, los lingüistas, y qué aportaban los humanos eh, tecnólogos. ¿Hoy eh, eso se aprende en la carrera de filología? No, no aprendemos técnica, se aprende, al menos en España. ¿Se aprende en la carrera de ingeniería o de informática? No, no aprenden en lingüística. En España sí que hay algún máster bueno de eh, tecnologías del lenguaje. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a hacer ese máster, suspendo, porque me piden un nivel de, de, de conocimientos técnicos que la formación filológica no nos da. O sea, tienes que tener un perfil en el que tú te hayas formado por tu cuenta de determinada manera. Eh, claro que es importante eso. Como individuos con nombre y apellidos, el que tenga ese perfil, yo recomiendo que haga esa especialización posterior. Que viene el informático se especialice para aprender de lengua, que viene el lingüista se especialice para aprender tecnología. Pero yo la, los conocidos que tengo, que lo han intentado, les resulta muy difícil porque son dos perfiles absolutamente distintos. Yo vuelvo a la reivindicación de que eh, tienen que ser una gran empresa tecnológica con una gran institución lingüística los que se casen. Los que se pidan en matrimonio se casen para siempre o se pasen para un ratito. Pero cada una de esas instituciones sabe qué perfiles de trabajadores tiene que, que tener. Yo no sé cómo funcionará la academia eh, paraguaya o la academia eh, dominicana, pero por ejemplo, para mí un ejemplo de diccionario parido desde el minuto uno desde lo digital y concebido desde el minuto uno como unos datos lexicográficos que se colocan en una herramienta es el diccionario histórico dirigido por Marc Campos, es un diccionario que no es un diccionario al uso, es un diccionario eh, concedido desde el minuto uno como una herramienta que pone en relación determinados datos, pues, pues ahí está la, la semilla, ahí se puede hacer, pero claro, eso no lo han hecho una persona y un informático, lo han hecho dentro del entorno de una eh, institución académica que está apoyando ese proyecto. Entonces, lo, lo que has dicho Alejandro, por supuesto que es verdad, o sea, somos perfiles que nos tenemos que complementar. El problema es, desde mi punto de vista, es que es muy difícil que un filólogo tenga cabeza de ingeniero o que un ingeniero tenga cabeza de lingüística. Se dan los casos, ¿eh? Pero yo insisto, yo ahora no sé si hubiera sido capaz de hacer ese máster de, de especialización, mientras que en el año 88, cuando empezamos, sí que me fue muy fácil ponerme a andar al lado de un ingeniero. Que me entendía y al que yo entendía. Entonces, crecimos juntos, formamos un equipo muy grande, pero éramos uno y uno, no éramos un máster de especialización. Entonces, no lo sé. Yo creo que la respuesta, Concha, se parece un poco a lo que tú decías antes. Nadie sabe solo lo que saben muchos. Entonces, al final, a mí personalmente en la primera edición del diccionario del español dominicano me pasó un poco eso. Yo me reuní con varios informáticos de cierto nivel en la República Dominicana, a los que cuando yo le hablaba de lema, diccionario o le sonaba chino, y viceversa, ¿eh? lo que ellos me decían a mí me sonaba chino a mí, o sea, no estoy diciendo... Eh, también intenté, como dijo Concha, hacer no un máster pero sí una especialización en humanidades digitales y, y creo que es de las pocas cosas en las que me he rendido en la vida porque exige que tenga que aparcar lo filológico durante mucho para tener un nivel muy básico para poder entender, aunque sea de, de cerca y con mucho esfuerzo, lo que me están enseñando. Entonces, al final, eso nada más tiene como solución el formar un equipo. Un equipo que tenga buenos lexicógrafos, por supuesto con una mentalidad muy abierta y con capacidad que... porque hablamos siempre de los equipos lexicográficos, pero... ¿Cuán difícil es hacer un equipo lexicográfico? Muy difícil, porque hace falta no solo la formación que se le supone, aunque ese se le supone, vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? No solo la formación lingüística y lexicográfica, sino después esa capacidad de tener una mentalidad abierta, de decir, señores, nosotros no lo sabemos todo y con lo que yo sé no se puede hacer un diccionario, porque entonces es mi diccionario, no es un diccionario. Entonces hay que buscar el concurso de muchísima gente que te aporta otra serie de cosas. Nosotros, por ejemplo, hicimos el diccionario del español dominicano, salió solo en papel, pero sí que es verdad que estaba basado, después de mucho trabajo para lograr entendernos y traducir los pensamientos, yo sí hice un curso de formación en bases de datos informáticas, porque de, me resultó eso más fácil que hacerme entender por, por la gente que sabía hacer bases de datos, ¿no? probablemente acarreamos una falta de formación en lo que es un diccionario y cómo funciona desde, desde antes, porque yo creo que eso cualquiera que se lo explica lo entiende, pero eh, a veces es, es más complicado. ¿no? Lo hicimos así, lo hicimos con una base de datos creada por nosotros mismos, muy sencillita, y ahora estamos en la revisión de la, de la primera edición, eh, y Ya tenemos sí, una herramienta diseñada específicamente para ir construyendo el diccionario, por supuesto basado en la planta y en el diseño y todo, pero esa base de datos... Eh, sale directamente de la planta del diccionario ¿no? y el diccionario crece y se trabaja de hecho en línea y, y el, el equipo trabaja en línea creo que por ahí anda alguno de los, los miembros de mi equipo que los he visto por ahí escuchándonos y trabajamos en conjunto sobre esa base de datos ¿no? y la idea es que salga ya en digital eh, volviendo a, a lo del de acceso libre y gratuito en digital y gratuitamente pero ¿por qué se puede hacer eso? Pues porque detrás tenemos una institución, nosotros hemos, hemos creado el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, del que hablaremos también en alguno de estos encuentros, y, y esa institución financia esos proyectos. Y, es, y lo financia porque no tiene ánimos de lucro y porque tiene esa vocación, pero si no sería imposible porque es un equipo al que hay que pagarle, al que hay que mmm, proveerle de un entorno de trabajo serio, estable, mmm, formación, divulgación, en fin, y entonces claro, eso cuesta mucho dinero. Y tiene que ser, si no una empresa, pues sí, una institución que lo apoye. La Academia Dominicana de la Lengua, de la que soy miembro, no tiene dinero para eso, ni para eso ni, ni para casi nada, y, desgraciadamente. Pero, pero lo que sí tiene, por lo menos todavía, es eh, ese prestigio verdad dentro de un, un ámbito que lo que hace es que convoca gente... Que sí tiene el dinero y que, y que se ilusiona, que se enamora de ese tipo de proyectos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros tenemos esa institución sin fines de lucro, financiando un equipo y un entorno de trabajo a pedir de boca, podríamos decir, casi. Y, y la petición fue, pongamos este diccionario, una segunda edición, en digital, en abierto y gratuito para todo el mundo. Y la respuesta fue sí. Eso no es común, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que tanto por parte de la lexicografía académica como de la universitaria, como de, pues hay que buscar el concurso de instituciones que vayan un poco a fondo perdido, porque las, las editoriales, como decía Concha, no te van a financiar nada que se ponga en Internet cuando en Internet hay cosas de muchísima menor calidad, algunas de buena calidad sin duda, pero gratuito. Nadie va a pagar por algo que está gratuito en la red, sobre todo porque... Eh, nos falta ese paso que decía Concha, ¿no? Que nos enseñen a distinguir entre un diccionario bueno y el que no lo es. Qué buenas reflexiones, muy muy buenas reflexiones. Un, un, un, una coda pequeñita en, en Chile por fin pude encontrar... Eh, computines, les decimos a los especialistas en, en, en, en computación e informática, computines con la sensibilidad lexicográfica, lo van a creer recién este año. Entonces, Aleluya. Estamos de fiesta, estamos de fiesta porque ya llevamos, Aleluya. llevamos un grupo de estudio y justamente, eh, Concha, es increíble. Eh, llevábamos meses debatiendo qué hacemos, porque no, no conviene irse a una editorial, no conviene irse a privado, no conviene qué sé yo, eh, estos fondos que son cortos, porque estas son, son trabajos de largo aliento, como bien decía Concha, o sea, no es para un diccionario, tiene que ser una suerte de corpus, de, de donde puedan salir una serie de otros proyectos, y van a tener que ser fondos estatales y, y fondos estatales de, de largo aliento, entonces claro, ahí entramos en concurso eh, humanistas con la persuasión, pero también científicos con la persuasión, porque pesa mucho la, la persuasión científica dentro de, de, de, de este ámbito, ¿no? Es, es decir, ¿por qué el Estado tiene que dar dinero para esto? Así que les voy a ir contando cómo nos va yendo, porque esto es muy verde, o sea, les digo, marzo de este año en el contexto de la pandemia, así que... Yo en lo personal estoy contentísima, estoy contentísima porque poquito a poco, poquito a poco vamos encontrando justamente informáticos que puedan manejar nuestro, nuestra, nuestro lenguaje, porque no todos son Federico Plager que puede estar ahí en concurso de lo lingüístico y lo, y lo informático o me acuerdo yo, o Rodolfo Rojo, yo me acuerdo que él nos hacía clases de corpus y me pasaba igual. Yo en lo que suspendía en esa maestría de lexicografía fue justamente en la cuestión informática, o sea, supera, supera la, la, la, la inteligencia ¿no? de, de, de un filólogo furioso. Sí, pero fíjate, por ejemplo, Sole, que una de las cosas que ha dicho María José Rincón, eh, eh, como que no quiere la cosa, ha dicho, y todos trabajamos en línea, la principal herramienta lexicográfica que se está vendiendo para hacer diccionarios, que están utilizando casi todos los equipos de lexicografía, no permite trabajar en línea. Mm. Te descargas mm. tus fichas, las trabajas y las vuelves a subir. Entonces, Por ejemplo, nosotros, yo jamás transigiría en me descargo fichas y las cargo porque necesito que todo el equipo esté en línea consultando en tiempo real todas las fichas. Y el único bloqueo es, en esta ficha ya hay alguien trabajando. Puedes entrar a mirarla, pero no puedes tocar. Pero eso que tú has dicho, María José, con toda naturalidad, hay muchísimos equipos de lexicografía que no, no le dan importancia que yo, yo le podamos dar. Y, y que bueno, bien. pues... Es que nosotros, digo independientemente de que es verdad y tú lo razonas y tiene que ser así, para nosotros fue imprescindible porque a nosotros nos coincidió la creación del Instituto Guzmán Ariza, la primera reunión presencial del equipo eh, coincidió justo con el con el fin de semana en el que nos, en el que nos eh, confinaron a todos en República Dominicana. Entonces mm, hubo que cancelar esa reunión y mm, yo que había luchado mucho porque el entorno del instituto fuera virtual precisamente para ahorrar costes, porque me interesaba que el presupuesto que hubiera se gastara en lo que se tenía que gastar, o sea, se invirtiera en lo que había que invertirlo, entonces automáticamente se crea una sede, se crea una sede... Mm, local tradicional, ¿no? con una oficina, con un espacio, con un sitio donde reunirse, esos son gastos que después, mm, no, y, y yo insistía, esto no tiene mucho sentido, no gastemos en eso, hagamos que el instituto tenga una sede virtual, eh, trabajemos en, en línea todo el rato y mm, eso que había resultado como tan difícil de comprender, pues eh, a la fuerza la realidad nos obligó a hacerlo así desde el minuto uno. De hecho, mmm, no nos hemos reunido presencialmente, acabamos de cumplir un año y pico trabajando juntos y nunca nos hemos reunido presencialmente, el equipo. Nunca nos hemos reunido presencialmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es malo? Bueno, sí es malo, probablemente nos hemos ahorrado dos o tres vinitos y dos o tres cervecitas, es malo. Pero a la hora de trabajar, pues hubo que desarrollar rápidamente las cosas que eran... Mmm, eh, esenciales y no podemos estar trabajando sobre 10.000 ahí está mi compañera Ruth sobre 10.000 palabras no podemos estar trabajando 4, 3, 5 personas en distintas partes del mundo sobre 10.000 palabras subiendo y descargando fichas o sea todos tenemos que tener acceso a esa misma plataforma, en eso que estamos trabajando todavía está muy en pañales porque estamos empezando pero pero así es que trabajamos desde el minuto uno Uh -huh. Aprovecho, como dijo Limpia, para ponerme a disposición. Eh, Limpia estaba hablando de que era la única lexicógrafa, bueno, yo era la única lexicógrafa en la Academia de la Lengua, pero ya tengo algunos pichones de lexicógrafos por ahí eh, que vienen empujando fuerte detrás y que ya los tengo en mi equipo, así que con mucho gusto, si necesitan cualquier cosa, ahí estamos. El equipo, ¿no? <ríe> no hay nada más maravilloso. De hecho, la experiencia más hermosa que tuve trabajando en equipo y donde aprendí a trabajar en equipo fue justamente con, con el proyecto de Concha. Ahí descubrí lo que era realmente trabajar en, en equipo y fue una, una cosa, pero... Bueno, maravillosa y que se replique esa es la idea con, Concha, a... con Concha aprendimos mucho no solo, a en equipo, <risa> no solo a trabajar en equipo pero con Concha aprendimos mucho sí. mi primer diccionario de hecho mi primera experiencia de hacer diccionarios también, también hemos hablado aquí hoy una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica sin la una, lo otro no se entiende automáticamente todo el que se ha enfrentado a hacer un diccionario, no, no a analizarlo, no a estudiarlo, no a teorizar, a hacer el diccionario. Eh, sabe que la teoría es absolutamente imprescindible, pero se le ve, me permitirá la expresión, pero se le ve el plumero a los que nunca, nunca se han acercado a hacer un diccionario en la práctica, porque es, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Así es, así es. Queridos, queridas, eh, si les parece vamos cerrando, ya vamos para las dos horas, ya con Concha llevamos dos horas. Eh, Lo siento. No pero, es que, no, pero yo digo, esto ha pasado volando y, y luego sucede con ella, que, que siempre es una experiencia maravillosa que, que ilumina. No olviden el uso del diccionario en el aula, sobre todo para los que no tengan una tradición didáctica de tipo escolar, es un texto fundamental, justamente de Concha como autora, Editorial Arcos, debe ser del 98, 98, 97... Sí, sí hay, hay una segunda, pusieron segunda edición, pero reimpresión, está pensado para el papel, no, nadie encuentre allí nada digital, está pensado para el papel, es... Es pero, pero es una muy buena reflexión para, para empezar, porque ahí cuentas tú toda esta historia, ¿no? O sea, partes sí. de los años 80 y cómo fue la experiencia, eh, es, un, un, es un muy buen, un, una muy buena introducción y también un estado de la cuestión de la lexicografía didáctica. Envejece muy bien, envejece muy bien. Yo cada cierto tiempo vuelvo, vuelvo a él y me encanta, porque fue lo primero que tuve que leer, es decir, cuando empecé a trabajar con Concha, era ya, tienes que leer esto, y nada, una delicia. Oye, entonces, eh, nos vemos, vamos a volver con, con Concha, con el clave, que me tiene también ahí muy emocionada, eh, que, que nos juntemos para hablar de ese diccionario maravilloso, eh, y Concha, querida, Gracias, gracias por tanto, gracias a todos, a todos los que estuvieron hoy aquí, María José, Ivana, eh, Alejandro, Limpia, eh, Greg, todos los que estuvieron aquí dialogando, eh, nada, gracias, un abrazo enorme y nos vemos el próximo viernes. Adiós a todos.